Marisol, buen día, ¿cómo les va? Ya que hermoso se ve el mar, ya que hermoso. Divino, pa. divino. Hermoso. Y eso que estamos acá en la parte de la canaleta. Por ahí pasamos, ya había gente pescando. Último día del 20-22 vinimos a Marisol a ver qué pasa con este bañario. Ayer nos llamaron, nos dijeron vengan, que tenemos pique de tiburones bambota que pocas veces pasan ¿eh? ustedes han visto filmaciones nuestras, videos nuestros de tiburón cazón, el Punta Pina pero bacota tiro de caña es muy difícil agarrarlo así que bueno ayer nos llamaron, no son bacotas grandes entre 15 y 20 kilos de 10 también hay y este, me dijeron que habían picado algunos bueno, dijimos vamos a terminar el año intentándolo obviamente con alguna variedad también pero bueno, le vamos a tirar al tiburón bacota así que Vamos por allá Bueno amigos aquí estamos, ya estamos preparando las cañas ahora vino también se nos sumó Milton y está por ahí con Iturralde, Luciano, así que bueno vamos a ver paramos acá porque que un muchacho que recién paramos pasamos al lado, ya tenía dos corvinas, así que bueno, variada ahí eso es importante, nosotros le vamos a tirar a la variada y también le vamos a tirar al tiburón Bacotta ahora le voy a mostrar la línea y cómo encarnamos bueno, acá tengo una línea, un anzuelo 7.0, es tipo bike clip, con corredera. A ver si se ve ahí. Ahí. Ve cómo corre. Una, una línea común para el tiburón, no, no se necesita mucho. Plomada de 170 gramos, con alambre. Acuérdense que vamos a tirar con una carnada, con una carnada importante, grande. No muy grande, lo que se pueda tirar. En el sur, en San Blas, sino que es el Faro Grandí, este Bacota le tiran con media lisa. En el cual, por ahí el tiro lo hacen con un... Este, llevan la línea con una moto de agua, con un kayak. O en algunos casos entran caminando con un gran pin. Nosotros acuérdense que tenemos que tirar con la caña. Así que no va a ser tampoco una carnada muy grande. Uso toda la línea con nylon 120 entero. Muchos ponen acero, si yo no pongo acero. ¿Ve? Todo, toda la línea es con nylon 120 para esto aguanta dos o tres piques dos o tres capturas aguanta este, tiene que quedar la brazuela de arriba ahora voy a encarnar ahí terminó ahí está encarnado ya punta de anzuelo libre de este lado una choyita entera y de este otro lado un filete de madrug. Eh, también tenemos lisa pero la tenemos congelada en ratito vamos a encarnar con ella bueno Vuelvo a repetir, yo voy a tiro de caña, ¿eh? así que lo que pesco es a tiro de caña. Esperemos lograr un tirito de 80, 100 metros por lo menos, metiéndonos un poquito adentro, ganándole al mar. Tengo viento azul. Bueno, ojalá que funcione, ojalá que tengamos algún pique de tiburón pacota para, para que lo pueda mostrar para usted. El primer pique, sí. el segundo tiro, venimos a despedir el año, venimos a decir que venimos a, ir a Y mientras tanto, estamos con la variedad. A dos variedades. Sí, sí, vamos a la variedad y al cazos. bueno no. el bigote, verá. No, está un poquito. Bueno, está difícil hoy, pero bueno. Eh, vinimos a buscar los cazones, los, los bacotas y bueno, algo de corvina, viste, sale bagre, esas cosas que nos las filmamos Que son muy chiquititos, pero hay pesca. Pero bueno, lo que vinimos a buscar todavía no aparece. Bueno, amigos, el ruso está preparando la cormina, la comida, perdón, los bifecitos de Quique Godoy, choricito casero que trajo él también. Bueno, la pesca va muy tranquila, eh, con una caña le estamos tirando, como dijimos hoy, al, al Bacota, pero bueno, tenemos viento del este, por ahora no hemos tenido ningún pique. Ayer creo que se dio eh, a esta hora para abajo, o sea, con marea llena, que está ahora llena del todo, cuando empezó a bajar bueno esto por ahí hacen una pasada y empiezan a picar por ahora no por ahora salieron salido un par de corvinas bagrecitos con la otra caña de variada pero bueno con lo que es este al cazón, al tiburón que le estamos tirando nada, nada, nada, nada ni un pique sábado 31 de diciembre espero que a la tarde nos dé, nos dé alguna alegría ahora vamos a almorzar Mirá, está preparando, el Ruso está preparando unos choricitos caseros ahí y, este, y los bifecitos. Bueno, es parte de la pesca esto. Bifecitos, Ruso. Bifecitos de los de Quique Godoy ya están listos, le estamos haciendo los hamburguesos a los chicos acá y bueno, vamos a seguir con la pesca. Bueno. A ver si podemos manotearlo. terrible están, eh. Terrible, terrible, <risa> terrible de, de bueno están. Bueno, buenísimo. Pasito vino, choricito seco. Exacto. Estamos complet completitos. Que venía. A... A... Corvina, Corvina, estábamos almorzando, picó corvina. Cambiamos la niña y dio resultado. ¿Qué langostino estás usando? Estamos usando el angostino sin cabeza del sur, eh. Langostino con la vena verde. Bien amigos, terminando el primer bloque, almuerzo, nada importante, algunas corvinas, algunos bagres, los tiburones no aparecían. Póngale fe que van a aparecer.